El Área de Prevención y Promoción de la Salud del Instituto de Seguros de Jujuy te invita a los talleres educativos para afiliados con diabetes. Taller de Actividad Física, Taller de Cocina Diabetes Tipo 2. Taller de Psicología. Para más detalles e inscripciones, acércate al área de prevención y promoción de la salud, La Valle 358, o comunícate con el Call Center 0810-7772-583. Instituto de Seguros de Jujuy. Trabajando para vos. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.